Muy buenas noches, mis amigos. ¿Cómo están ustedes? Una vez más, Boris Darmon con ustedes. ¿Cómo están? Estamos muy contentos de poder participar nuevamente esta noche con cada uno de ustedes y, por supuesto, compartir las ideas que han corrido en nuestra mente durante todo el día para poder eh, trabajar en nuestro seminario de esta noche, nuestra charla de hoy. Vamos a hablar de visión de futuro, pero cómo establecer objetivos y metas. Es muy importante dentro de nuestro proyecto de conferencias ir estableciendo cada paso para cumplir el propósito que tienes en tu vida bueno, como todos saben estamos saliendo todos los días a las 7 de la noche en punto, en Facebook Live y también media hora después con nuestra conferencia en Boris Darmon canal, allí nos puedes encontrar esta misma conferencia grabada la vamos, vamos a poner o postear en Facebook, perdón, en YouTube en nuestro canal Boris Darmon canal, así lo buscas muy bien durante todas estas semanas, desde que hemos comenzado el 31 por la noche del día, el mes de diciembre el 31 del año 2022, estamos hablando acerca de cómo establecer nuestra visión de futuro y trabajar un proyecto de vida que nos ayude a crecer, a establecer bien, y como cuando hablamos de crecer, crecer en nuestro en el conocimiento, en nuestro propósito en la vida, y cómo establecer bien ese trabajo que nos ayude a a poder lograr lo que tanto nosotros queremos, que es el bienestar y la felicidad. Muy bien, eh, hemos hablado de decisiones el día de ayer. ¿Por qué hablamos de decisiones? Porque las decisiones son el paso más importante respecto al inicio y al término de una etapa. Si yo decido eh, dejar la etapa en la que estaba y tomar una nueva iniciativa, necesito entonces tomar la decisión. Cognitivamente lo hacemos, o sea, teóricamente nuestra mente sucede, para poder establecer las acciones posteriores, necesitamos saber qué recursos contamos, quiénes nos van a acompañar, si hay alguien que nos va a acompañar o qué propósito eh, pueden ellos o los otros o los que se van a involucrar, pueden eh, tener ellos que me ayude a mí a unirse con mi propósito para poder cumplir los objetivos que tengo en mi vida. Ahora, ¿cómo establecer objetivos para llevar las cosas a la acción? Tal vez una de las cosas que más nosotros no entendemos es cuál es la diferencia entre un objetivo y una meta, que tal vez no lo entendemos muy bien en el concepto de definiciones. Si hablamos de términos generales, eso es, es, las diferencias más importantes entre meta y objetivo son el tiempo y la magnitud de cada propósito a alcanzar. Tal vez la meta se refiere al resultado final que nosotros queremos lograr, pero eh, los objetivos están determinados por las pequeñas tareas específicas que llevan a ese resultado, a esa meta que nosotros consideramos como algo importante. ¿Por qué fijar una meta es clave? Porque nos mantiene en línea direccionados hacia aquello que nosotros queremos alcanzar. Si tú, por ejemplo, quieres servir a la comunidad, define el área en que tú quieres trabajar. Si quieres este, hacer tu trabajo como profesional dentro de tu trabajo, hacer algo específicamente importante que, defi, que por la definición que tienes, en el propósito que tienes en tu vida, tú quieres lograrlo, tienes que mirar hacia adelante eh, a través de, esa, de esa, esa meta. Es decir, tú tienes que poner un blanco al final para poder establecer bien cuáles son las metas que quieres. Y cómo puedes lograr ya te, te lleva un poco a la idea de eh, poder definir algunas cosas que específicamente, objetivos pequeños o actividades pequeñas que tú vas a poder establecer en el camino al alcance de tu meta. Cuando Jesús vino a esta tierra, él tenía la meta de salvar al mundo. Y en la meta de salvar al mundo, utilizó la metodología más adecuada para poder ayudar a entender cuál era su misión. Eligió personas que no eran doctos o no doctas, no eran personas capacitadas para que ellos pudieran ser capacitados de acuerdo a sus objetivos, los objetivos que Jesús tenía de formar un grupo que cuando él no estuviera pudiera pudieran, eh, diversificar o multiplicar el mensaje que él tenía. Es clave eso. Entonces, ese ejemplo tal vez te ayude a ti a poder definir bien. Él tenía la meta de salvar, pero preparó discípulos para que ellos le ayudaran a enseñar a las personas y prepararlos para ese plan de salvación. De manera muy sucinta y sencilla, te trato de mostrar cómo tú puedes establecer tu meta y tu objetivo. Ahora, ¿cómo establecer objetivos si no tenemos idea siquiera de qué es lo que realmente queremos hacer? Estamos hablando ya del hacer, después de la decisión. Yo creo que una de las cosas que tú tienes que mirar es mirar todo el espectro de situaciones que se dan en la vida humana en la que tú puedes encontrar un nicho, una vía, donde tú puedes eh, caber en tu propósito de vida. Es importante eh, agenciarse de una lluvia de ideas experiencias situaciones, por ejemplo nosotros hace más o menos unos cinco años atrás con mi esposa decidimos hacer un proyecto eh, hemos decidido en realidad, teníamos las condiciones para poder hacerlo queríamos comprar una pequeña embarcación poner allí este, en el segundo piso un salón con capacidad para 25 o 30 personas, ir a los pueblos y predicar el evangelio de Cristo el objetivo era llegar a todos los pueblos del río Amazonas y el río Cayali y los ríos eh, o afluentes del Amazonas en la zona de la selva del Perú. Pero no teníamos eh, ciertas condiciones que nos podían ayudar, por ejemplo, a cuidar una embarcación que tuviera inversiones como, por ejemplo, sillas para tratar problemas dentales, una, una pequeña farmacia para poder tener medicinas y llevar a los pueblos. Eh, si estábamos de, de viaje y dejábamos el barco en un lugar, no teníamos las condiciones de que alguien lo cuide o eh, teníamos que mantener un sistema de guardianía. O sea, había muchas cosas que estaban eh, involucradas en un proyecto de, ese, de esa envergadura. Finalmente, desistimos del proyecto y pensamos que había otras cosas que podíamos hacer. Así como esa idea, podemos captar muchas ideas posibles con informaciones de experiencias de otros, ya sea para hacer una empresa, por ejemplo, tú quieres una empresa, crianza de ganado, quieres este hacer una chacra, sembrar una finca, o quieres desarrollar un proyecto como profesional, eh, desarrollar un negocio que sea exitoso y con ese negocio poder hacer una obra social o trabajar en una comunidad. Son ideas que tú tienes que acomodar a circunstancias específicas de tu propósito de vida. Tienes que, de todas maneras, tienes que mirar una meta en cada área o en la área que tú has decidido trabajar. No hagas lo que hizo aquel hombre que estaba haciendo un surco y puso su mirada en una cosa blanca que estaba al final de su sembrío. Y miraba y seguía la cosa blanca que tenía en la parte final del sembrío como la meta donde iba a lograr hacer su surco. Y generalmente cuando uno mira una cosa al fondo, bueno, se fija en algo que es visible y por supuesto que es comprensible. Pero este señor miró una cosa blanca, simplemente no sabía qué era. Cuando terminó y llegó hasta el lugar, se dio cuenta que era una vaca que estaba comiendo y conforme iba comiendo se iba moviendo de un lado y por supuesto cuando él volteó a mirar su surco, su surco estaba totalmente torcido. El enfoque es importante al fijar una meta, pero es importante también considerar los puntos específicos o los objetivos específicos y pequeños que tienes en función de la idea de tu propósito en la vida. Si tú quieres definir tu meta, tienes que saber qué pasos vas a dar en el proceso, porque si tú te fijas en la meta solamente y no sabes qué pasa en el proceso, vas a hacer tu surco de camino hacia tu, hacia tu objetivo, un surco totalmente torcido y por, su, por supuesto con bastante pérdida de recursos y de tiempo. Hay que evaluar los recursos con los que cuentas. Es importante saber que los recursos que cuentas deben ayudar eh, o ayudarte a fluir dentro de tu proyecto de vida. Si tú no defines bien cuáles son tus recursos o los recursos con los que cuentas, puedes pasar con la idea simplemente varios años y no cumplirla. En ese caso, nosotros planteamos que podíamos tener y comprar el barco, implementarlo, pero el mantenimiento es clave. Recuerdo un profesor que me dijo una vez, es bonito comprar el caballo, Boris pero también hay que comprar el pasto donde poder tener el caballo. Si tú tienes el caballo es muy bueno, adquirirlo es muy importante. Tienes que aprender a tener insecticidas, tienes que tener algunas medicinas para curarlo o mantenerlo sano. Todo eso es un proceso de, que, tiene, que te lleva a pensar en que hay cosas que hay que hacer entre y antes de cumplir una meta final. Entonces tú no puedes simplemente adquirir algo y simplemente pensar que es posible, a menos que hagas un análisis de los recursos con que cuentas. Respecto a los objetivos, tienes que definir bien y dividirlos de acuerdo a la preferencia o a la prosecución de las cosas que vas a lograr. Si vas a, por ejemplo, hacer una primera parte, bueno, me voy a hacer de los recursos necesarios para poder cumplir mi meta, necesito, qué sé yo, adquirir tal o cual equipo. Cuando hice mi plan para venir a la selva, nosotros teníamos por lo menos algunas características que teníamos que tener, agua, transporte, este, agua potable, por supuesto que sea bebible, que el transporte sea adecuado, que tuviera un, un clima no muy caliente ni muy frío, etcétera, etcétera. Consideramos todo eso y cuando conseguimos esos, esas características, entonces definimos nuestros, nuestra meta de venir a vivir aquí, pero necesitamos establecer ciertos objetivos. y Esos objetivos tenían pasos de prevención, de adquisición previa, por supuesto, por ejemplo, equipos de, para cortar el pasto, para este fumigar, para poder este, qué sé yo, instrumentos como machetes, hachas, eh, un, un equipo electrógeno, etcétera, etcétera. Comienzas tú a hacerte de ciertos recursos que son importantes para cumplir los objetivos que tú tienes, pero esos recursos tienen que estar en función de tus objetivos, no simplemente el hecho de comprar o adquirir cosas porque simplemente se te ocurre o crees que puedes necesitar, sino tiene que ser un poco más eh, definido, debe ser mucho más específico. Ahora, si esos objetivos están bien definidos en función de aquello que quieres hacer, entonces de acuerdo a eso tienes que adquirirlos. Por ejemplo, yo no necesitaba adquirir, por ejemplo, un, un equipo que no era necesario para la finca, por ejemplo, ¿no? Necesitaba, eh, tenía que ser algo propiamente en función de ese objetivo. Uno de los objetivos que teníamos al venir a la finca era tener los, los recursos necesarios eh, producidos por el mismo lugar, de tal modo que no dependamos de la ciudad. Estamos casi al 80-85% en ese proceso dependemos de ciertos alimentos que tenemos aquí que podemos producir. Cuando tú tienes un objetivo bien claro, con una meta bien definida, tú puedes comenzar a hacer cosas que tú realmente quieres. Llevar a la acción todo lo que tú has previsto, has preparado, es clave. Llevar a la acción de tal modo que sea constante, que sea sostenido. Muchas personas, por la rutina, por el cansancio, Generalmente llevan a la acción ciertas actividades y terminan sin cumplir su objetivo. Nos ha visitado una pequeña mariposa el día de hoy y se ha posado en mi cabeza milagrosamente. Bueno, eh, vamos a tener visitas seguramente en la casa. Entonces tú tienes que eh, hacer sostenible tu propósito de tal modo que los objetivos que vas cumpliendo paso a paso te ayuden a lograr tu meta, pero de manera sostenida y para eso tienes que tener continuidad. Quizás para que te ayude a tener esa continuidad, debes elaborar una, un cronograma de acciones, de tal modo que esa, ese cronograma te permita tener una línea de seguimiento de cada objetivo que vas a cumplir y así puedas tú realizar lo que tú estás buscando como propósito en tu vida. Ejecutar el plan es clave, porque si tú no ejecutas el plan de la manera adecuada, es, este, posiblemente pierdas el rumbo. Lo que sí es importante al ejecutar un plan Tú tienes que estar preparado para las emergencias o los imprevistos que siempre aparecen. Por ejemplo, cuando comenzamos a hacer la casa, nos dimos cuenta que aquí llueve mucho. El día que vaciamos el cemento, a las seis de la tarde, nos dio una lluvia tremenda y no teníamos los implementos para cubrir cierta parte del cemento que estaba recién terminado. Sin duda hemos tenido ciertos, ciertos impases, hemos tenido que arreglar algunas cosas y esos imprevistos nos ayudan también a estar preparados para poder desarrollar un proyecto como este, o un proyecto de vida que desarrolle, por supuesto, aquellos deseos que tanto tenemos. Uno de nuestros proyectos, eh, nuestros puntos u objetivos que teníamos para poder llegar aquí era comenzar un plan de conferencias relacionados a la vida diaria, como la que estamos haciendo ahora. Y gracias a Dios la estamos cumpliendo cada día. Hemos comenzado el 31 de diciembre por la noche, al comenzar el año nuevo, y por supuesto, estamos tratando esos temas de manera totalmente coloquial, de manera, no estamos citando fuentes, no estamos haciendo un estudio, estamos simplemente eh, elaborando un proyecto de manera natural, de tal modo que podamos comprender de manera sencilla cómo llevar adelante nuestro propósito en la vida. Es importante en la ejecución de un plan de acción respecto al propósito de vida que tienes. Una vez que tienes tu meta y tus objetivos claros, tener un proceso permanente de evaluación. No hagas las cosas y después las descuides. Simplemente no hagas las cosas y después las abandones. Es bueno que tú evalúes las cosas que haces y saber si finalmente o fielmente has logrado el objetivo que tenías en cada paso que tú te has propuesto. Si tú no haces evaluación, estás perdiendo tiempo porque posiblemente hay muchas cosas que tú has hecho y que no salieron bien y no te has dado cuenta. Entonces es muy importante ser diligentes en ese sentido para poder desarrollar mejor nuestro plan de vida. Hemos hablado de manera un poco técnica, algunos pasos para desarrollar, eh, para desarrollar una acción luego de una decisión importante respecto a qué hacer en nuestro propósito de vida. Pero escúcheme, una cosa importante que tienes que hacer, nada que tú hagas si no tiene una connotación de servicio, tanto para tu familia, para tu entorno, para los que están alrededor, en función de lo que Dios quiere para nosotros, tendrá o te dará el bienestar que tú esperas. No porque sea negativo, te digo eso, te digo porque nosotros vivimos bajo una atmósfera eh, donde nuestro propósito en la vida no es o no debería ser un asunto solamente para esta tierra, sino también para la eternidad. Hay cosas que Dios está haciendo por nosotros. En nuestro propósito en la vida, nuestras acciones tienen que estar relacionadas con el servicio a los demás porque de esa manera vamos a encontrar nosotros la continuidad a través de un legado de aquellas cosas que nosotros podemos dejar. Yo estoy seguro que parte de las actividades de mi mamá respecto a, a lo que se hizo en la casa y objetivos que tenía, aunque ella no tenía un plan de vida específicamente, pero las cosas que ella hacía tenían siempre el propósito de enseñarnos que Dios estaba presente en cada cosa que hacíamos. Y cada actividad, trabajo, profesión, estudio, eh, familia, relaciones, eh, actividades profesionales, estaban eh, orientadas a desarrollar un proyecto según la voluntad de Dios. Y lo que yo quiero esta noche decirte es que muchas veces nosotros hemos tomado decisiones para, hacer cierta, para tener ciertas acciones en nuestra vida, hacer empresas, emprendimientos o lo que sea, o alguna actividad incluso religiosa o espiritual, y no hemos considerado a Dios. Hemos considerado a los agoreros, a las personas adivinas, hemos visto a los, a los que lectores de, de, de la carta, a los huijeros que trabajan con la ouija eh, a médiums, o hemos buscado en el horóscopo cosas, por ejemplo, que, que nos diga para ver qué cosas es nuestro futuro. Y así no funciona el propósito en la vida. El propósito en la vida, al llevar a la acción... No podemos dejarnos guiar por cosas que tienen relación con la luna, con las estrellas, que Saturno, que, que Neptuno y cosas por el estilo. Hay un plan de Dios para nosotros. Nosotros somos criaturas de Él. Y si Él tiene un propósito en nuestra vida, todas las cosas que hagamos busquemos agradar a Dios y Él y, y su ayuda pueda ser permanente en nosotros para cumplir el plan de acción que tenemos. Si tu objetivo es solamente humano, si tu objetivo es solamente para cosas materiales y no tiene objetivos espirituales es posible que tus proyectos no te den la satisfacción permanente que tú busques mi consejo es que cada cosa que tú hagas la hagas bajo la voluntad y la orientación divina la Biblia tiene objetivos interesantes tiene experiencias interesantes en la experiencia de Josué por ejemplo Dios le dice te mando que te esfuerces y seas valiente o sea hay ciertas cosas que en nuestro plan de vida tenemos que desarrollar cuando le dijo a Moisés, tú haz lo que yo te mando y eso y todo te irá bien. Esos objetivos o perdón, esos esos planes que Dios planteaba para el hombre en función de las cosas que él quería hacer para el bien de cada uno de ellos no eran juego, no era un asunto si quieres lo haces y si no no era una una oportunidad para poder gozar del bienestar que Dios puede dar a todo aquel que tiene un plan de acción en su vida. Por esa razón, en algún momento ya en mi, en mi edad de los 50, yo decidí cambiar mi forma de decidir las cosas, de hacer las cosas, y decidí hacer que las cosas que hago estén bajo la, la voluntad de Dios, porque las cosas que yo hacía siempre terminaba mal, siempre terminaba con problemas, siempre terminaba con tremendos eh, conflictos, y eso me provocaba una pérdida de tiempo, de tal modo que incluso mi estado de ánimo, les conté hace, un, hace unos días atrás, hasta perdí el horizonte de mi propia vida y terminé queriendo quitarme la vida. Había estudiado, había entendido la vida del hombre hasta el punto de creer que yo era parte de ese, de ese plan de, qué sé yo, de éxito y todo lo demás. Pero finalmente me di cuenta que el éxito que yo tenía solamente era nominal, era un asunto personal que no tenía nada que ver con las cosas espirituales. Entonces decidí hacer las cosas de otra manera tener a Dios como mi socio y que las decisiones que yo tomara me ayudaran a poder eh, proseguir en el proyecto de mi vida y hacerlo mejor y haciéndolo mejor pues Dios que sea glorificado y también que su bendición me llegue y eso es lo que he tratado de hacer en estos últimos años y tal vez puedo decir que me ha ido mejor entonces si tú tienes un plan de acción y desarrollas un plan de acción con la lluvia de ideas que te hemos mencionado defines bien tu meta estableces bien tus objetivos y caminas con un plan de acción de tal modo que de manera sostenida evalúas y continúas haciendo las cosas, seguramente Dios te va a dar la fuerza necesaria para poder mantenerte enfocado en aquello que tú quieres para la vida. Vamos a hablar estos días un poco de cómo el pasado te ayuda a proyectarte al futuro. Y hemos hablado un poquito de las experiencias, pero vamos a hablar un poquito qué hacer con nuestro pasado para poder cristalizar o utilizar esa herramienta de conocimiento del pasado para poder establecer bien nuestras metas y nuestros objetivos en la vida. No es fácil, porque hay muchas cosas que miramos desde, desde un punto de vista negativo. No lo miramos desde el punto de vista proactivo, ¿no? ¿Cómo voy a volver a hacer esto? ¿Cómo voy a eh, proyectarme a hacer esto otro? Si antes me, me fue mal, de repente ahora me va peor. O sea, vamos a mirar un poco cómo desarrollar el pensamiento proactivo de tal modo que cada uno de nosotros podamos liderar de manera sostenida nuestro proyecto en la vida. Pero no olvides, cada cosa que tú hagas, es bueno que tú le consultes al dador de la vida, porque él, a cada instante, está permanentemente interesado en qué es lo que tú quieres hacer para poder ayudarte. Él es nuestro padre celestial. Él está dispuesto, si tú le llamas, a estar contigo. Dice el capítulo 3, versículo 20 de Apocalipsis, que si tú le abres la puerta, él quiere cenar contigo. Él quiere estar en intimidad contigo para conocerte, para conocer tus proyectos, para saber qué quieres hacer. Si tú logras que Jesús sea tu compañero en las decisiones y en las acciones que tomes, las metas y los objetivos los cumplirás fácilmente, con bienestar, con confianza, con tranquilidad. Te aconsejo que busques a Dios cada día. Es la mejor alternativa. Que Dios te acompañe esta noche. Vamos a orar. Agradecidos siempre estamos, Señor por todo lo que tú nos muestras en el camino. Las metas y los objetivos que tenemos siempre estarán de acuerdo a tu voluntad. Por eso esta noche, con mis amigos que escuchan tu palabra y los que van a escuchar, queremos decirte que nos ayudes a definir bien nuestras metas, a definir bien nuestros objetivos, pero no para nosotros, sino para nuestro prójimo, sino también para ti, para darte gloria y honra. Enséñanos en el camino a tomar decisiones adecuadas cuando vemos emergencias. Cuando vemos que nuestros objetivos están siendo, de alguna manera, destruidos por conflictos o situaciones que se presentan en el camino. Ayúdanos a tener la inteligencia y la sabiduría tuya para poder resolverlos y definirlos de tal modo que podamos llegar a los objetivos que nos hemos planteado. Te entregamos nuestro corazón esta noche. Te entregamos nuestra vida y nuestros planes, la acción de nuestro propósito en la vida. Queremos que tú nos ayudes a definirlo y, por supuesto, a cumplirlo. Con tu ayuda sabemos que todo es posible, porque lo creemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo estoy contento esta noche porque sé que muchas de las cosas que hemos pensado tener y hacer están sucediendo. Seguramente tú también vas a comenzar a ver eso en tu vida. Te animo a que no pierdas el horizonte. Mantente en el foco de tu objetivo y propósito en la vida o tu meta y tu objetivo en la, el propósito en la vida para que no pierdas la, uh, el ánimo y la eh, emoción de poder sacar adelante tu proyecto. Espero estar ayudándote cada noche. Si tienes alguna pregunta, déjame un comentario y con gusto te vamos a ayudar. Y si tienes alguna cosa personal que quieres hablar, déjanos tu teléfono o tu WhatsApp y podemos escribirnos y poder conversar casos especiales que te ayuden a desarrollar tu propósito en la vida. Esperamos que esta noche tengas una feliz noche. Soy Boris Darmon. Nos puedes encontrar todos los días en YouTube, en Boris Darmon Canal y también nos puedes ver en vivo todos los días a las 7 de la noche en Facebook en vivo, Facebook Live. Muy buenas noches, que Dios te bendiga. Chao, chao, chao.